Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidísimos a mi canal Y hoy vamos a reaccionar como hacemos siempre, reaccionando a cosas Hoy vamos a reaccionar a la muerte de Jake, pero como lo he visto y no sé lo que es Vamos a ver un análisis y explicación. El canal del creador de este vídeo va a estar aquí en la descripción por si queréis ver el vídeo sin mí. O si queréis pasar por su canal a ver muchos más vídeos que tiene. La verdad que está bastante, bastante guapo el canal. Así que por eso lo traigo hoy y voy a reaccionar a la muerte de Jake. Una explicación bastante, bastante buena. Así que sin más dilación, que comience este vídeo. Ya sabéis que tenéis mis redes sociales por la descripción. Y también tenéis mi Discord. Que mi Discord es para hablar y conocer gente por ahí por mi Discord. También recibiréis muchísimas notificaciones de mis vídeos por si por si os enteráis por las notificaciones de YouTube. O por si no llega la notificación de YouTube. O por si no lo veis por la feed o algo. Ahí siempre llegan los vídeos. Así que si estáis atentos a mi Discord, siempre siempre vas a saber que subo vídeos. También tenéis mi Instagram, mi Twitter por la descripción. También tenéis mi correo por si me queréis mandar cualquier otra cosa. Y sin más dilación, que comience este vídeo. Bueno, pues ya tengo el vídeo aquí, solo falta darle al play, así que como siempre... 3, oye que no lo tengo. 3, 2, 1, que comience este vídeo. Obsidian, finalmente ha salido después de una larga espera. Nos trajo escenas del pasado nunca antes vistas en la serie, aparte de que nos dejó ver un vistazo a lo que es aproximadamente unos nueve años en el futuro, que es lo que el final de Hora de Aventura debió hacer desde un principio. En este video repasaremos lo más importante que nos reveló el episodio, y en el siguiente indagaremos más a fondo en las curiosidades y referencias ocultas. Si quieres saber más, ponte cómodo y subo el volumen que estás viendo. ¿Estás viendo? Heroes Heroes Vale. Apenas iniciando, vemos una escena de la pequeña Marceline caminando con su madre en los restos de la guerra, dando a entender que su madre no falleció en las explosiones. Luego pasamos al Reino de Cristal, en donde vemos que se está llevando a cabo una celebración que involucra a Marceline. Y es así como se introduce a Glassboy, su mayor fanático, a quien la mayoría del reino discrimina por estar roto, tratándolo como una oveja negra. Yo, luego vemos eh, una obra teatral que o se llama el de, pasado sí, al No largo me lo he visto. Lo tengo que ver. he es Solo como visto la Glassboy normal. decide sí. entrar en la prisión del árbol para demostrar su no poder. Pero lo despierta y olvida la llave que necesita para volverlo a encerrar siendo así como ahora Larvo, representa una amenaza y está a punto de salir de su prisión, por lo que Glassboy es encerrado en una celda por su crimen. Mientras tanto, podemos ver a Marceline llevando una vida de campesina al lado de la dulce princesa, construyendo muebles y adornando el hogar, en el cual podemos ver demasiadas cosas de dulce que obviamente pertenecen a Bonnie. Mientras se inicia una canción, vemos como alguien libera a Glassboy y le da su muñeca de Marceline. Seguramente quien lo liberó fue la princesa, a quien se le notaba que le tenía demasiado aprecio a Glassboy. Aparte de que ella es la única persona que quería salvarlo y que podía tener acceso a las celdas. Mientras él escapa, podemos ver a dos guardianes, que por guardianes sus facciones me recuerdan demasiado a Finn cuando muestra sus cejas. También podemos ver a la dulce princesa la usando lentes mientras lee, y su ¿Qué? aspecto me hizo recordar a cuando todos decían que ella era Petty. Marceline le habla sobre que ha compuesto una canción para él, no pero como Ojo, esta la canción sus sentimientos, a Marceline le da pena y no logra cantarla. Mientras tanto, en el reino de cristal, Largo expulsa unos componentes que se transforman en seres de cristal. Durante la aventura de Glass voy en busca de Marceline, un extraño se le acerca solo para revelar que se trata de oh, Ganso manso. manso, a quien no veíamos en la temporada de la serie, es decir, hace casi 7 años. Oh, ganso aunque manso. también lo pudimos apreciar en Elements en su forma elemental y una contraparte suya en el episodio de la Fiona Fake. Ganso Manso le indica a Glassboy el camino para encontrar este a Amas. Es es eh? Este hombre es mítico, ¿eh? Este hombre, yo por lo menos, no lo vi a muy poca veces, Ya que estos fueron destruidos en sí, el Dulce oh, Ganso final. Manso! Una vez en el Dulce Reino, podemos ver a cerveza de raíz y a soda de cereza, además de un banana guardia 3000, que hizo su debut en el episodio final. En la caverna suena la canción de Te Recuerdo y Glassboy entra para encontrarse con quien la canta, que es Simon. Hay que recordar que en el episodio final, Simon volvió a la normalidad y Gunter se transformó en el rey helado gracias a la corona. Glassboy la a corona la de, de convierte Simon, en el y el lo lleva con Marceline. Una vez en su casa, Glassboy le explica que eso. el dragón ha regresado y que el reino de Cristal necesita de ella. Es así como Marceline tiene un flashback de hace cientos de años cuando era un adolescente. El episodio te cuenta esta historia en modo regresivo, pero yo te lo contaré como pasó cronológicamente. Vale. La dulce princesa estaba intentando... hacer muy al bien, algo ¿eh? ...en un domo, mientras que Marceline estaba componiendo una canción. Ella se la intentó mostrar a Bonnie, pero ella al estar concentrada le pidió que la dejara de molestar. Marceline indiferentemente le dijo que el reino de cristal eventualmente se va a romper por ser cristal, pero Bonnie le aclaró que quería protegerlo aún así. La discusión hizo que Marceline explotara y, por su enojo, improvisó una canción Bonnie. donde se la pasó. O sea, la llaman Bonnie, Bonnie ¿eh? Y con esa misma canción logró intimidar al árbol para poderlo encerrar. Para mí se llama y la, la princesa Chigla, ¿no? Comenzó a elogiar a Marceline e hicieron Creo, a un lado ¿no? a Bonnie. Cuando en realidad, Bonnie. a Marceline nunca le importó el reino de cristal y era la dulce princesa quien en verdad veía por ellos. Es así como ellas dejaron de hablarse y no se reconciliarían hasta el episodio lo que estaba perdido. Es por esta razón, que a Marceline no le parece muy cómodo regresar a ese reino, puesto que ahora tiene una relación con Bonnie y eso solo le trae malos recuerdos, pero finalmente acepta. Una vez que se van, las criaturas de cristal localizan el hogar de Marceline, y allí vemos a Simon intentando vestirse como el rey helado y actuando como él, dando a entender que la transformación le dejó una especie de trastorno y de alguna manera extraña ser el rey helado, lo que es en verdad muy triste. Todos nos alegramos cuando Simon volvió a la normalidad, pero Simon era el regalado que él quería. ¿Valió la pena el sacrificio de Betty? Durante el camino hacia el reino de cristal, ellos pasan por la antigua casa rodante donde bebíamos... O sea, ¿Es el rey de helado de verdad? Vemos ¿no? un flashback. Creo. Este por lo que estoy entendiendo, porque yo no sé quién es lo que pasó con ella, pero con escenas interrumpidas. Por lo, lo que embargo, estoy entendiendo es que es el rey de helado una vez, cómo pasó todo. Déjamelo por los comentarios si saben quién es Sai, Según los subtítulos, el nombre real de la madre de Marvel. Si es algo. Así okay, que la a que de ahora perdón, la no. comenzaremos a llamar así. Ellas están en el interior de una van, la cual ya habíamos visto en un flashback en Stakes. Pero ahí por la ventana podíamos ver que estaban en una especie de campo y que eso ocurrió antes de la Gran Guerra. Mientras que el flashback de este especial ocurre después de la Gran Guerra y está todo desolado. Aparte de que se ve que la radiación ha dejado a Elsie muy dañada. Aquí podemos ver como Elsie le está ayudando a Marcia a dibujar un mapa, haciendo un panda cuyo resultado es muy similar a los Ofiestero. Y mientras avanza, vemos criaturas que fueron consecuencia de la radiación, como un escorpión estando a la onda, un cadáver también estando a la onda y un lobo de tres ojos y cuatro pupilas, que también puede hablar. Elsie, asustada, golpea al lobo oh, y desata oh, oh. la furia de la madre, la cual tiene dos bocas o tal vez tres. La lobo está a punto de matar a Elsie, pero Marcy lo defiende y desata su furia, demostrando así su lado demoníaco, el cual me recordó un poco a Raven. Marceline absorbe el alma de la lobo y la deja en un estado vegetal, dejando huérfano al lobito. No. Luego llegan a una gasolinera en busca de recursos, y por las cosas que estaban escritas allí, Marcy le pregunta a su madre si ella es un monstruo. Elsie sí intenta responderle, pero en eso tose y deja ver que ha expulsado sangre, dando a entender que ya no le queda tanto tiempo de vida. Así que para que Marcy no la vea morir, la manda a un viejo refugio en el que ella solía trabajar y le da su gafete de identificación para entrar. Marcy llega y vemos un montón de cadáveres. A pesar de que se nota que el refugio estaba lleno de comida, aún así fallecieron, probablemente a falta de agua o alguna extraña criatura los atrapó. No. Pues cuando Marcy llega vemos como la puerta del búnker estaba abierta. En su soledad, Marcy crea nuevos amigos y les canta una canción, luego estos le comienzan a hablar, lo que me recordó un poco a la realidad alterna de U, donde la Marcy vieja alucinaba con que el cadáver de Simon le hablaba. Mientras Marcelina alucina hablar con las cajas, ellas le dicen que fue culpa suya que tanto su madre como su padre la hayan dejado sola, diciéndole que ella asusta a todos, igual que su papá. Lo que es curioso, puesto que ella nunca lo conoció, pero probablemente su madre le contó historias sobre él y Marcy le contó a Simon. Es por eso que Simon logró contactar con él para que la cuidara después de que la abandonó, tal y como vimos en Stakes. Esa misma Ojo. conversación inspiró a Marceline para seguir haciendo música, terminando así la historia de la pequeña Marcy. Después de que Marceline y Bonnie llegan al reino, Marceline confronta al ser de cristal y lo vence con música, pero al intentar hacerlo nuevamente con Larbo, esto ya no funciona, por lo que la dulce princesa le llama a Viernes para que le deje sus máquinas de domos. Marceline anda viernes, que su canción viernes que no. decide oh. ir a sus orígenes para conseguir inspiración. Es así como llega al búnker y descubre que era aquella luz roja, era un mensaje que le dejó su madre momentos antes de fallecer. No. Mientras Marceline está en un momento emotivo, llega Glassboy y junto a Marcy enfrentan nuevamente a las criaturas de cristal, la cual es ahora más poderosa. Lamentablemente esta criatura no, la rompe por bajo de Marceline, Eso. por lo que ella regresa con Bonnie, quien no ha podido controlar al árbol y ahora no. le está destruyendo todo. Es así como Glassboy hace que el árbol lo persiga y corre hacia su prisión. La demás gente de cristal Intenta aprender el domo Pero esta se sale de control Y explota así atrapados A los que se quedaron dentro Ese Al claspo, que no es el del sur Marceline decide Tocarle su canción a Bonnie En la que le habla Sobre cómo la ama Y ya no tiene miedo De mostrarle sus sentimientos Vale Bonnie Entiendo Aunque que será La princesa chicle ¿no? Porque es que Yo la la misma canción hace la que Largo recuerde Sus orígenes Donde vemos Como una criatura mutada Devoró a sus hermanos Y él alcanzó a escapar Pero quedándose en pues, una grieta qué Que vida madura De Marceline ¿no? Él logra entrar por un hoyo a una cueva llena de magma y así es como muta en una criatura de lava refugiándose en el reino de cristal tras terminar de cantar la canción Marcy y Bonnie no. se pesan y árbol sale de entre los escombros, quien al sentirse motivado por la canción llora y les muestra su grieta a ellas, la cual escondía con una piedra, esto provoca que finalmente pueda abandonar esa forma y de él sale su espíritu animal el cual es un gato con aletas, quien sale de la cueva un gato para con la alegría ¿Qué? y hace que la criatura de cristal se transforme en gatos mariposas la explosión hizo que la princesa de cristal se quebrara y ella demuestra que eso no tiene nada de malo. Es así como la demás gente de cristal muestra sus grietas, dejándose ver como verdaderamente son, y no ocultando sus defectos. En eso llega Simon con la caballería para ayudar, aunque en realidad ya es muy tarde. De la van se bajan unos banana guardias hacia el de Finny Jake, el cual nos contará su última gran aventura, por lo que probablemente allí veremos cómo falleció este gran personaje. El especial termina con una fiesta de celebración, en donde podemos ver a Simon bailar con una persona de cristal, dando a entender que está aprendiendo a superar a Betty y a seguir con su vida Amorosa. Además de que vemos un flashback de cómo se conocieron Bonnie y Marceline, que fue en un concierto de Marcy, donde ésta le lanzó su playera a Bonnie, comenzando así su amistad y explicando el cómo la dulce princesa había conseguido esa playera de Marcy. Se nos ha hecho hasta de noche y he tenido que, que, que, he tenido que encender un, una lámpara que tenía, porque si no, no, no me iban a ver, o sea, seguramente se habrá notado en los últimos 3 minutos del video reacción. De la video reacción y se me ha parado la cámara a mitad de grabación. Así que espero que os haya gustado este vídeo. La verdad que a mí me ha parecido bastante interesante. Este canal es bastante interesante. Si queréis más videoreacciones reacciones de este tipo, dejadmelo saber por la caja de comentarios. Y pegando un like. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, like, suscribiros. Y hasta la próxima. Adiós.